Hola amigos, eh, mi, bueno ahora les voy a enseñar cómo ampliar eh, sonidos de otros teclados para eh, el teclado Roland Junior G eh, sonidos de, del 364, del M1, del, del Core, del Core M1, Core 364, el X5D, eh, Roland el D5 de 50 eh, tengo sonidos aquí del de 50 sonidos del de 50 del core x5d el brass master, el brass 364, el bras del 364, el piano M1. Una guitarra, una flauta también del 364 y Saxo que viene también del 364 Body Lágrima de Rockstar Star, el Brass Master el led master el calliope también el brazo del x5 el saxo a secas del m1 como verán, tengo muchos sonidos aquí. Hay sonidos que vienen compuestos ya. Eh, tengo he hecho un, para una secuencia tengo puesto ahora mismo ahora les voy a tocar un poco es secuenciado como todos lo pueden ver todo se le puede secuenciar, todo se lo puede hacer aquí en un Solo piano se puede hacer muchas cosas eh, también tengo programado para por ejemplo tengo el, el sonido del m1 reforzado con el saxo también compuesto ya... El, el, el saxo es clarísimo. Es muy bueno ese sonido. Como pueden ver. Ahí hay muchos sonidos que les tengo este piano se le puede hacer algo que que muchos pianos no tienen para hacerlo ¿eh? un tribal sonidos eh, compuestos ya bien acompañamientos vienen muchos ritmos en, otra, en otro en otro vídeo que haga les voy a indicar cómo se les puede subir eh, los samples cómo se le puede secuenciar eh, cómo se le puede programar este piano ya que es un poquito complicado pero si sí, ya se está con el manual y que viene también el, el set completo donde que te pueden ayudar si quieres algunos sonidos de estos para este piano te lo pues coméntame algo y yo te lo yo te lo paso. Y no es necesario de estar poniendo ninguna tarjeta acá atrás, simplemente conectate a una computadora y te lo puedes poner cualquier sonido. Cosa que algo en otros pianos no puedes hacer, pero en este piano sí lo puedes hacer. Le lo puedes poner solo conectándote directamente a la computadora eh, lo puedes conectar ya tienes el sonido del 364 e incluso puse el sonido del, del, del 270 eh, todo esto se le puede poner y no es necesario como digo estos estos teclados vienen con una memoria interna de 64 rams que tú normalmente en, en el teclado no viene tienes que comprarte, vienen aparte o si no tienes que conseguirte eh, de las de las computadoras que venían antes, antiguamente que ahora pues no lo viene, ya vienen los más pequeños sino de, de 64 pues es muy grande y como te digo hay muchos sonidos que vienen compuestos ya